La felicidad, cómo ser productivos, felices, pues esto lo vemos con nuestra invitada. Acompáñame, Negocios en Digital, mil siete. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a, a este nuevo podcast ¿no es cierto de negocios en digital, ya saben el podcast en el que nos acompaña nuestra querida amiga, pero sobre todo este podcast en el que todos los días, de lunes a viernes, pues manejamos contenido para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que están en este proceso de buscar su marca profesional, marca personal, sus negocios a través de los diferentes canales, y pues este, antes de darle el paso y entrar en este fabuloso tema que es cómo conseguir una felicidad productiva. Realmente podemos ser productivos y ser felices al mismo tiempo. Lo vamos a ver, pero claro, ya saben siempre ustedes, hacerles la cordial invitación a que si tú lo que necesitas es implementar un nuevo sistema en tu empresa que te permita captar prospectos calificados de manera constante, recurrente, es decir, todos los meses tengas un flujo eh, en base a tus proyecciones, pues esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de 10 semanas intensas para que tú puedas personalizar este sistema aprobado que te va a ayudar a, pues, olvidarte de no tener nuevos clientes. Siempre te van a llegar nuevos clientes. Y esto es parte de que un negocio esté activo, ¿no? Así que chalumistazo.cateman.com es las mentorías. Tenemos la información ahí de nuestro acompañamiento, así que nos encantará saber más de sus proyectos. Bueno, vamos a entrar en materia y es que, como les decía, tengo a una invitada muy especial. Ella es Ana María Pelaez. Ella nos acompaña desde Colombia. Ana María, mil gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, Katia, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia, a todas las personas que se toman el tiempo de parar de, de, de tanta bulla del día para venir a programas como el tuyo, espectaculares, aprender, a abrir la mente, a dejar que el universo te traiga la información que necesitas. Así que muchas gracias a ti por invitarme y feliz de estar aquí contigo hoy. ¡Qué maravilla! Nosotros también estamos muy contentos de darte las gracias también porque siempre pues es, sabemos que estamos con el tiempo y que es uno de los principales activos tan importantes que tenemos y te has dado este, cabida acá para compartir todo ese know-how, de ese, esa experiencia que tú tienes tantos años y pues de eso va, ¿no? Pero antes de entrar en materia, de hablar de la felicidad, de qué es la felicidad, de, de ser productivos, de cómo funcionamos de manera feliz y si podemos hacerlo esto en el trabajo o puede ser solo un mito, ya nos irás comentando. Mi querida Ana María, coméntanos para aquellas personas que no te conocen. ¿Quién es Ana María Peláez y a qué te dedicas? Bueno, Ana María Peláez es un alma que está en este mundo. Eh, creo que a mis 58 años te puedo decir que soy un canal, soy un canal que utiliza Dios, la fuente, o llámalo como quieras. Para, para transmitir información, para conectar a las personas, creo que es una de mis fortalezas más grandes, el poder conectar, eh, y simplemente soy una eterna aprendiz, eh, Ana María Peláez es una mujer, de, como te digo, colombiana, que hace cinco años, toda la vida tuve como la vida perfecta, el trabajo perfecto, el mundo perfecto, la empresa perfecta, la salud, tenía un novio, me había separado de mi, de mi, de mi esposo, pues digámoslo, mi, mi, mi, mi esposo con el que me casé, tuve mi hija, la, la vida como que todas las personas sueñan. Y, y cuando tú le preguntabas a la gente, cuando tú le preguntas a la gente y en mis charlas y en mis eventos les pregunto a las personas, ¿qué, qué es la felicidad para ti? Y, y todo el mundo me dice, ser exitosa, eh, eh, tener tranquilidad económica, eh, salud, ta, ta, ta, ta. Y, y, y un día en mi vida, hace cinco años, paré y dije, bueno, ven acá. Yo tengo todo lo que todo el mundo cree que es la felicidad y yo no soy feliz. Entonces, ¿qué me pasa? Ahora, ¿cómo me quejo? ¿Cómo me voy a quejar si tengo la vida perfecta? Entonces... Ana María Peláez comienza un, una nueva etapa de la vida, porque yo creo que todas las etapas me han llevado a ser lo que soy, a, a descubrir la felicidad, a provocar la felicidad. Yo entendí que la felicidad no la podía seguir buscando, porque yo creía que la felicidad la iba a lograr el día que tuviera plata, el día que tuviera marido, el día que tuviera un hijo, el día, el día, el día, que es 90, 60, 90, el día tal, el día tal. ¿Y qué pasaba en la vida? Entonces hoy soy una persona que me dedico a hablar de felicidad. Eh, me encanta el tema de la felicidad, es un universo. La felicidad para mí es un estado del, del ser de la persona y depende absolutamente de las decisiones que tomas todos los días. A eso me dedico. Me encanta hablar de felicidad productiva porque estoy convencida que si no tenemos un resultado o si no logramos algo con estas acciones que tenemos todos los días pues no, no es real que somos felices. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Seré feliz cuando? Esa es Ana María Peláez, mi querida Katia. Qué maravilla, qué gusto, qué placer escucharte, qué tranquilidad también transmites y se nota esa alegría, ¿no? Que, que todas... Y bueno, y, y darte las gracias también por abrir un poco, ¿no? Tu vida y, y, y, a, y de manera muy rápida conocerte cuál ha sido esa transformación. Has hablado de cosas muy interesantes y vamos entrando en materia, ¿no? El tema de decir, bueno, hay diferentes etapas dentro de los seres humanos, que esto es normal, eh, cómo no quejarnos porque ahí de pronto tenemos muchas cosas eh, buenas en relación a otras que no la tienen, eh mencionaste el tema de la búsqueda, siempre estamos en la búsqueda, la búsqueda, en la búsqueda, y hablaste del ser, que esto es lo, lo valioso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender esa felicidad productiva, ya no buscando esa felicidad? ¿Podrá ser acaso que esa felicidad ya viene intrínseca en nosotros, haciendo una buena introspección y sabiendo que eh, los dones, los, lo, lo, para lo que venimos, para lo que nos gusta hacer, lo ponemos al servicio de los demás, ¿Eso es parte de tener una felicidad pro, eh, productiva, mi querida Ana María? Así es, mi querida Katia. Lo primero y lo más importante y lo fundamental. Yo, yo no le puedo decir a nadie qué es la felicidad, porque si tú te metes en Google y preguntas qué es felicidad, te sale más de 5 millones de definiciones. Entonces vemos una felicidad desde el hedonismo, donde, donde la asociamos al placer pero no tanto placer, un poquito de dolor, entonces ahí hay, hay otra parte de la felicidad que se asocia 100% al éxito, entonces las personas felices son exitosas, pero entonces ¿qué es el éxito? Y vamos con las felicidades de la parte, digamos, trascendental o budista o religiosa, entonces no servir, trascender. Entonces definiciones de felicidad van a existir miles y miles y miles de millones de personas, yo te diría, tantas como personas que existimos en, en este mundo. Yo no le puedo decir a nadie qué es la felicidad, pero yo sí... Soy les puedo preguntar o si los puedo poner a, a reflexionar, ¿qué, ¿de qué depende para ti la felicidad? Y es importantísimo entender que la felicidad tiene, venimos con mitos, ¿cierto? Nosotros nos dicen que la felicidad es el éxito, pero conocemos miles de personas exitosas que no son felices, nos hablan de que la felicidad es placer, pero ¿cuántas personas tienen placer y tampoco son felices? Entonces, ¿qué es la felicidad realmente? Yo me puse a estudiar eh, le escribía a un profesor de Harvard, la tal Ben le pregunté qué es la felicidad. Me dijo, mire, la felicidad es una ciencia. Hoy se estudia la felicidad. Hoy hay países como Bután que miden la felicidad de su gente. Entonces empecé a entender que la felicidad partía de la psicología positiva. Y era la consecuencia de las acciones, de las decisiones que tomábamos todos los días. Sonia Libumris que habla de la felicidad como con un 50% genético, eso está totalmente hoy reevaluado, porque hoy existe la epigenética, hoy la epigenética nos dice que sí podemos modificar nuestro ADN, entonces no es verdad que somos felices porque o que tenemos una condición porque mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico y entonces yo también voy a tener que ser alcohólica. no. Si yo no quiero ser alcohólica, yo tomo la decisión y mi actitud ante la vida, eh, yo puedo cambiar eso. No importa que tengamos una tendencia a la obesidad, a la gordura, al margen, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Hay otro tema de las personas que asocian la felicidad a las circunstancias. Este 10% de personas que hablan de que la felicidad es, la consecuencia de que el marido te hace los masajitos, de que de, tienes una, un, una cuenta bancaria o que te ganas la lotería o que tienes el cuerpo perfecto. Y, y sí, es verdad, el 10% de las personas realmente basan su felicidad en esas circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando la circunstancia no está? ¿Qué va a pasar el día que se te acabe la plata, que el marido se vaya, que te engordes? Y vamos a un 40% que depende 100% de tus decisiones, decisiones de vida. ¿Quién es tu entorno? ¿A qué te vas a dedicar? tiene fe o no tiene fe? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Lo conoces? ¿Estás trabajando y estás alineado a tu propósito? Tú hablas de esto mucho, yo he escuchado tus charlas y yo siempre veo que las personas que nos traes a tu programa son personas que están conectadas con su propósito de vida y cuando una persona está conectada con su propósito de vida, fluye. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es el resultado de lo que hacemos cada día. ¡Qué maravilla! Y es que es increíble, ¿no? Bueno, has mencionado muchas cosas tan relevantes, pero me encantó este nuevo término que lo, ya lo había escuchado antes y es de este, eh, bueno, no sé si ya es una ciencia o una nueva rama a investigar que es la epigenética, ¿no es cierto? Donde es increíble la capacidad que tenemos ya de cambiar ese destino que nosotros en otras ocasiones o muchos años atrás decíamos, pues bueno, ¿no? Es hereditario, como tú mencionabas algunos ejemplos, pero no, se puede cambiar. Esa predisposición incluso genética para eh, temas netamente físicos o eh, enfermedades o incluso lo que acabas de mencionar ahora, el tema de ser felices con las decisiones de cada día. Y esas decisiones las tomamos nosotros, nadie nos obliga a tomar una decisión. ¿Cómo podemos ir encauzando que estas decisiones vayan más alineadas a esa forma de ser, a esa conciencia que tenemos, ese propósito que tenemos? Eh, nos puedes ayudar a, a matizar en el día a día, porque a veces que, o, o pasamos en, el, en piloto automático, que no es lo para nadie ideal, pero muchas veces el inconsciente trabaja y nos sabotea y hace que a veces ni nos demos cuenta de las decisiones que nosotros mismos estamos tomando y que provocan posiblemente esa no felicidad en un futuro. Hablaste, y pusiste la palabra eh, eh, perfecta, el inconsciente. Y vamos a hablar un poco más allá. ¿Cuál es la ruta para ser feliz? Digamos, mi ruta, la que yo enseño, la que yo practico, la que yo vivo todos los días. Y el primer paso es entender qué es la felicidad. Si la felicidad es una emoción, es una situación, es una circunstancia, y entender de qué depende mi felicidad, manos de quién está esa felicidad. Yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es cuáles son esos hábitos a eso que yo quiero lograr o me alejan a eso que yo quiero lograr. Si yo quiero estar flaca para noviembre que se casa mi hija, necesito adelgazarme 8 kilos, por ejemplo, eh, y, y, y necesito urgentemente accionar, moverme. ¿Qué estoy haciendo cada minuto? Me levanto en la mañana, planeo mi día, cómo va a ser mi alimentación, voy a caminar, qué voy a hacer ahora. Esto que estoy haciendo ahora, que me voy a comer un chocolate, me aleja de mi propósito, me está alejando de mi, me de mi meta. Los hábitos, Katia, la felicidad es cuestión de hábitos. Una de mis charlas más lindas y de hecho, mi charla TED, mi primera charla TED, que es espectacular, que la amo, porque porque fue una conexión eh, es que me roba la felicidad. Entonces, si bien podemos, tenemos que definir de qué se trata la felicidad, el segundo paso es saber qué me aleja de la felicidad. Y por ejemplo, en mi caso, te pongo la comparación. Tú lo decías ahorita. Ese, este querer ser perfecto. Perfecto con respecto a quién. Nos comparamos con los super gurús, con los super speakers, con los super millonarios, con los super no sé cuánto, con las personas que de verdad de alguna manera son como incansa, incansa, eh, inalcanzables. Porque no te comparas contigo mismo hace un año. Y verás el progreso de lo que eres tú como ser humano entonces la comparación creo que es uno de los grandes eh, ladrones de la felicidad otro de los ladrones de la felicidad es el entorno estas personas con las que estamos rodeando si si tú quieres ser exitoso pues rodeate de personas exitosas si tú quieres ser escritor rodeate de escritores yo tengo una comunidad que se llama líderes que inspiran que los amo con mi alma y son o sea, tengo una conexión con ellos impresionante, ¿por qué? Porque somos más de 90 personas que estamos en esa comunidad, todos queriendo transformar corazones, todos aportándole al mundo, todos dando el mejor, lo mejor. Entonces, con quién me rodeo, con mis líderes que inspiran, con esos espíritus, entorno importantísimo. ¿Cómo quieres estar en la comunidad? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué tanto tienes el poder de controlar a la loca de la casa? Porque otro de los ladrones gigantescos de la felicidad es esta mente, la loca de la casa, como decía Teresa de Jesús, me atraganté porque me emocioné. Teresa de Jesús decía, la loca de la casa. Porque si tú eres capaz de controlar tus pensamientos, controlas tu emoción y obviamente vas a controlar tu acción. Entonces, fíjate cómo vamos encontrando esta ruta, que es la felicidad, de que depende, que me aleja de la felicidad. Ahora, el tercer paso es decir, ahora, ¿cómo aporto, cómo amoldo todos estos hábitos a mi vida? Yo tengo una fórmula de la felicidad, yo me la inventé y se la regalo a todo el mundo con todo el amor. De hecho, mi fórmula se llama acepta, que es agradecimiento, correctas decisiones y no significa que no me equivoco, pero me equivoco muchísimo, pero aprendí a pedir perdón, aprendí a hacerme responsable de todo lo que me pasara, un entorno saludable, vivir en propósito, que a veces el propósito es tan difícil de encontrar como la felicidad. Entonces, ¿el propósito? Pues nada, todos tenemos un propósito de vida. ¿Qué te gusta? ¿Qué te fluye? ¿Qué te conecta? Ahí está tu propósito. Entonces, vivir en propósito es irte a dormir en las noches y decir, gracias, porque mi día valió la pena. Entonces, fíjate que es más sencillo de lo que pensamos. Tiempo para uno, para mí. Yo paseo a mi perrito cinco veces al día. Y la gente me dice, ay, pero tú estás loca. ¿Tú cómo sacas a pasear al perro cinco veces al día? Lo vas a... No, es que el perro me saca a pasear a mí. La que necesita ese espacio soy yo. Ese tiempo para meditar, para orar, para contemplar, para pintar mandalas, para pasear a mi perro, para hacer ejercicio, para bañarme una hora en la, en la ducha, en la tina, como se llame. Es, es mi tiempo. Y eso no lo negocio con nadie. Y el último es amor por los demás, servir Entonces creo que todas las personas deben tener estos hábitos que te acercan a la vida que quieres tener, a la vida que te mereces, a la vida que, que viniste a este mundo. Es que vinimos a este mundo a ser felices. Y nosotros con nuestros hábitos nos alejamos todos los días de, ese, de esa vida que, que nos merecemos. ¡Qué maravilla! Me ha encantado muchísimo todo esto. Estos comentarios que has plasmado, y bueno, digamos que ahí aterrizamos en ese día a día, ¿no? Tú decías, yo no puedo negociar con ese tiempo, ese tiempo es para mí, ese tiempo es para conectar, ese tiempo es para hacer lo que me gusta, eh, y al final del día es sentarse y decir, bueno, de todo lo que hice, estoy en mi propósito, plantearse claramente esos propósitos que tú bien decías, hay veces que... Eh, en la vida no tenemos claro cuál es el propósito, ¿no? Se nos abren diferentes caminos, se nos abren diferentes escenarios y a veces encontrar ese propósito no es tan fácil, ¿no? Pero, eh, y esto es la parte, digamos, eh, personal. Eh, siempre, tú sabes que este, eh, este podcast también está enfocado a las profesionales, a las empresas. ¿Cómo comenzar a medir? Porque me gustó mucho esto que hablabas con este profesor de Harvard. ¿Cómo comenzar a medir la felicidad dentro de las organizaciones? se puede las personas pueden llegar a ser felices en las dentro de las organizaciones Claro que sí, claro que sí, Kate, Fíjate que yo he sido una persona ejecutiva, soy gerente de un concesionario hace 28 años, estoy trabajando en el mundo corporativo y cuando, y cuando empecé a vivir esta vida de felicidad, de plenitud, de lleno, de gozo, cuando empecé a entender todas las cosas que no antes no encontraba explicaciones y, y decía, bueno, y ahora cómo llevo esta, esta información o este conocimiento a mi vida, a mi mundo corporativo. Me escribí mi segundo libro que se llama Vender Alegremente, donde hablo de, de de la primera parte del libro hablo de todo el tema de la felicidad y cómo aplicar la felicidad. Yo creo que hoy muchas de las empresas son conscientes de que lo más importante, mira, Katia, en, en, la, en la época pasada, hace unos años, lo más importante era el cliente. Y hablábamos de la experiencia del cliente, del web del cliente. Yo no, no estoy diciendo que el cliente no sea importante. Claro que es importante, muy importante. Pero qué ¿Cuál debería ser la prioridad de las empresas que buscan el bienestar? Que las personas a su cargo, sus colaboradores, estén felices. Porque un colaborador feliz te va a dar un cliente feliz. Pero un colaborador que no es feliz por mil estrategias que tú hagas para fidelizar, para comprometer, para hacer que la gente te quiera, que te compre, que te reconozca, que te refiera, no va a estar conectado con una persona que lo está atendiendo que no está feliz mientras que si tú volcas la fuerza y la energía a que tus colaboradores se sientan bien créeme que van a aumentar los resultados resultados como la, la retención del personal hoy vemos eh, con esta nueva con los millennials que son súper eh, digamos volátiles o son personas que no se enganchan fácilmente entonces vemos unas una, unos cambios generacionales como cómo hacer un programa de bienestar en tu empresa que te permita que la gente sea feliz. Y esto es un tema de corresponsabilidad, Katia. La empresa tiene que generar programas donde la gente se sienta que pertenece, donde la gente se sienta bien pagada, remunerada por lo que hace, que su trabajo que está haciendo, está siendo reconocido y no solamente en el dinero, en, en el salario efectivo, en decirle tú me importas y si es el partido de fútbol de tu hijo y ya terminaste tu trabajo, pues vete para tu partido de fútbol, porque yo sé y yo creo, yo confío en ti y esas dos horas o tres horas que te vas a ausentar del trabajo no me van a perjudicar porque yo sé que tú estás comprometido. Los, los mal, la gente se va de los trabajos, Katia, por los malos líderes. Este, este, yo, yo entendí que había un bache gigantesco en las empresas por los líderes y por las áreas de talento humano, donde se pasaban el 90% del tiempo haciendo la parte operativa de la administración del talento, donde una persona de talento humano, y yo estuve hace un mes dando unas charlas en, en una de las instituciones reconocidísimas acá en Colombia, y créeme, Katia, que yo salí casi llorando. Yo le decía a la, a la directora del programa, a ver, ¿cómo estamos formando estos muchachos que van a liderar mañana las áreas de talento humano? Los estamos formando para liquidar nóminas, para pegar la pensión, para escribir el contrato, para hacer no sé qué, para averiguar dónde vive, qué hace. ¿A qué hora llega? ¿Puso el dedito? ¿Cuántas horas estuvo? En. Pero realmente estamos formando a estos muchachos o esta gente que van a ser nuestros líderes de talento el día de mañana para gestionar el talento de su gente, para ver una oportunidad en una persona. No, no lo estamos haciendo. Entonces mi invitación es a que, a que nos volquemos hacia el liderazgo vinculativo y nos volquemos hacia áreas de talento humano donde realmente nos ocupemos del talento de nuestra gente, de que la gente se sienta que pertenezca, que puede crecer, que es parte de, donde la gente sienta que está haciendo una carrera, que está siendo reconocido, que está siendo querido, que está siendo de verdad, eh, que su entorno de trabajo está bueno, que su talento está gestionado. Entonces yo invito a las empresas a que tercericen esta parte de, de, de administración, la nómina, los pagos, las no sé qué, la, esa, ese tema operativo y realmente busquemos personas que sean directores de bienestar, chief happiness officer, gestor de felicidad, eh, llámalo como tú quieras porque hay hoy miles de, de, de, de, de escenarios para crecer en esto, pero es muy importante que nuestra gente esté bien. ¡Qué maravilla! Y es que has dado en el clavo, ¿no? Hay una realidad que tú mismo has podido palpar, que cuando se habla del área de recursos humanos, se basa básicamente en la parte administrativa, en la, en la entrada, en la salida del personal pero y lo más importante justamente la gestión del bienestar me gustó mucho el ir creando esos líderes vinculativos donde realmente se apoye se empodere ese profesional y hay una relación win-win, ¿no? Y es que es importante como tú bien mencionas trabajar primero al cliente interno, digámoslo así, este cliente que está dentro de las empresas, que esté motivado, que esté feliz, que esté acorde que vaya en comunión, que tenga claro cuáles son los objetivos de la empresa y que se sienta bien porque sabe que ahí va a poder crecer, que va a aprender, que va a poder eh, aportar y servir con lo que él hace y eso se va a ver reflejado hacia los clientes, que los clientes pues claro también son digamos tan importantes tanto del interno como el externo y es Ahí hacemos un círculo virtuoso, ¿no? Mi querida Ana María, es increíble, maravilloso todo lo que nos has planteado. Estoy muy agradecida contigo por darnos todo este valor tan grande. Y sabes que siempre en tema de las entrevistas se nos va el tiempo tan rápido. Así que antes de terminar, me gustaría este, palabras finales tuyas. Algo que yo no te haya eh, preguntado que no ha salido en la entrevista. Y pues seguro luego, ¿dónde te podemos encontrar? Porque la gente querrá saber cómo gestionar de manera efectiva ese liderazgo en sus empresas. Tan linda, mi Katia. Bueno, mis redes, Anamaría punto oficial en todas, eh, Anamaría .co es mis redes. Y, y quisiera cerrar con un mensaje bien bonito. Mira, no necesitamos talento para ser puntual, para ser ético, para hacer un esfuerzo un poquito más de lo que se nos pide, para ser coherentes, para estar atentos. No necesitamos tener talento para, para ser solidario, para tener una buena actitud, para, para sentir esa pasión, para aprender, para ser amable, para agradecer todos los días, para sonreír. Yo, yo te quiero invitar a tú a las personas que están aquí, que nos están escuchando hoy, a que tengan buenos hábitos, a que se conozcan y se reconozcan y que se muevan y a que se cuestionen todos los días. Tú que estás ahí escuchándonos, eres feliz porque te quiero decir, mi querido amigo, que la felicidad se nota y la notan tus hijos, la notan tus pares. Mi invitación a que simplemente seas feliz con las cosas sencillas de la vida Dando el ciento siendo auténtico, reconociéndote vulnerable y haciendo más de las cosas que nos hacen bien, menos de las que nos hacen mal. Gracias, mi querida Katia. A ti, un placer, con eso nos quedamos, con que nos replanteemos cada día a ver si estamos haciendo más bien que mal, ¿no? Y cómo podemos entrar en acción haciendo pues el no andar en, de manera inconsciente, sino de manera consciente buscar ser felices, como tú decías, esto se nota, ¿no? Se nota en el rostro, se nota en la manera de hablar, en las relaciones que tú me parecía tan importante también lo que mencionabas, así que a cuidar también ese entorno con quien nos estamos relacionando y cómo estamos generando esos hábitos, ¿no? Mi querida Ana María, nuevamente mil mil gracias a ti por estar ahí por, por, por brindarnos todo este espacio y bueno eh, te emplazo para que en otra oportunidad puedas venir al podcast y nos compartas de otros temas muy interesantes que manejas muy muy bien, así que gracias y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya que están en los podcasters por favor dejar sus recomendaciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo, que escuche más gente, de esto se trata, este contenido, si sabes que alguien justo está necesitando estas palabras para ser feliz, pues compartan estas palabras dictadas de la propia Ana María, que experta en esta área, nos, nos abre la mente, nos abre el horizonte para poder ser felices, compártanla. Piensen en ese amigo y compartan que es completamente gratuito. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast hablando de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.